Que un hijo de Dios quebrantado en la fe verdadera llame a Dios en esa misma oración que mandamos a Dios, Él nos la repite para que tengamos fuerza y podamos resistir toda la tribulación que nos pone el hombre y los Espíritus María Alabado sea Dios. Pero fijaros que dicen y cantaban un cantico.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 Vayamos uniéndolas claro. pieza por pieza claro. y encontremos toda la revelación de Dios. ¡Ale! Amado sea Dios. ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tercer día resucitaré y...